Dios, al ser amor, es también felicidad. Quiero recordar que el amor es felicidad y que nada más me puede hacer feliz. Elijo, por lo tanto, no abrigar ningún sustituto para el amor. Y la segunda idea, busco únicamente lo que en verdad me pertenece. El amor, al igual que la dicha, constituyen mi patrimonio estos son los regalos que mi padre me dio aceptaré todo lo que en verdad me pertenece y a la hora en punto di Dios al ser amor es también felicidad y media hora más tarde busco únicamente lo que en verdad me pertenece Amén.